Bienvenidos al CineBreak, hoy te recomendamos tres películas de acción que podrás disfrutar en nuestra sala de cine del Craigstad. Diamante de Sangre Mientras se desarrolla la guerra civil en Siria Leona en los años 90, dos hombres, un mercenario sudafricano blanco y un pescador, se unen para recuperar una gema extraña de valor incalculable que podría revertir el rumbo de sus vidas para lograr su objetivo. La guerra de los botones Mientras el mundo se ve sacudido por terribles sucesos de la Segunda Guerra Mundial, otra contienda se libra en un pequeño rincón de Francia entre niños de Lohenberg y Belgrance, dos pueblos vecinos que siempre se han odiado. En una de esas batallas, a uno de ellos se le ocurre la brillante idea de arrancar los botones de sus enemigos para que vuelvan a casa vencidos y humillados. Tierra de nadie Kate Maser, un agente de élite del FBI, viaja a la frontera de México y Estados Unidos para intentar capturar a un importante narcotraficante con la ayuda de otro oscuro jefe de un cartel. Durante la misión, su ética y sus valores, se tambalean ante las cosas que observa y debe hacer. Espero hayan disfrutado de este contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroa Bogotá. Vive el nuevo concepto de biblioteca.